El mundo ya no es como debería ser. La humanidad ha caído. No sabemos de dónde vino esa maldad. De la que célula se nutrió. Naciones enteras han sido aniquiladas en tan solo unos días. Estábamos ciegos e indefensos, como ovejas entre lobos. Hombres, mujeres y niños fallecieron. Devorados vivos. Nuestro fracaso supondrá el fin de la tierra. No quedará un alma para ver la danza de las olas o a los árboles mecerse con el viento. Mi madre una vez me dijo La vida es un viaje. Probamos de todo durante el camino. Miedo. Valentía. Mentiras. Verdad. Parte de un plan. Pero al final... Tendrás lo que necesitas. Todo esto es por el bien común. No puedo fallarle. Yo marcaré la diferencia. Me acuerdo de todos los sacrificios que hicieron por mí. Ah! <sighs> final. Sé que todos moriremos algún día, pero hoy no, hoy no. Debo confiar en que todas mis acciones significan algo. Dicen que la guerra no ennoblece a los hombres, sino que los convierte en perros. Afortunadamente, no soy como los demás hombres. Conozco un lugar en el que ocurren milagros. El último lugar en el que vimos vivo a Dios. La familia lo es todo. Si todos trabajásemos juntos, podríamos cambiar las cosas. Esperemos que el tiempo esté de nuestro lado. Nunca dudes de tu familia. equivale a un año entero aquí ahora formo parte de esta dimensión no podía dejar de pensar en él podría derrotar a la bestia algo admirable en él, fue el único que se enfrentó al mal, lo llamaron, el guerrero legendario. No, murió como un hombre cualquiera, no era especial, no fue lo suficientemente inteligente. You see. como una enfermedad, ahora mi ira me define, me controla, alimenta una fuerza interna con la que antes solo podía soñar, sé que puedo salvarnos a todos. Mi plan tendrá éxito. Tú... Tendrás más tiempo. el veneno de mi alma. Hasta que naciste... Me convertiste en padre, en un mejor marido y en un hombre mejor. Emilia lo es todo. Castigo Redención Tú eres diferente Estás bendecido Estaba prisionero y me has liberado Hijo mío Él era el mejor de nosotros El mejor guerrero que he conocido Era mi amigo Y le debo mucho Vuelve al pasado y avísale Dile que es posible tener otro mundo. Dile que destino es solo una palabra. El futuro es nuestro. Diles. Y dales lo único que nunca tuvimos.